Eh, quería hacer este vídeo más que nada para reafirmarme en los vecinos torturadores ¿no? que parece que en algunos casos pues no será así que esto inducido mediante antenas eh, eso dicen las, las víctimas yo las creo, cada uno tiene que saber desde dónde se le agrede si lo saben y si tienen dudas no dicen nada en mi caso yo sé Positivamente, al 100%, no, al 200%. Son vecinos, ¿vale? Vecinos colaboradores, torturadores, criminales, asesinos. Eh, en mi caso no. Eh, se han quedado solo en intento, de momento. De momento. Porque más de uno se habrá suicidado. Inducen al suicidio a esta gente. Estos grandes, no sé cómo llamarles, seres humanos, ¿eh? quizá. Vamos a quitarle a los humanos, que se queden en eso, porque es lo que son, no seres extraños que no sabemos por qué están ahí, pero que inducen al suicidio, ¿vale? Su función básica cuando empiezan a torturar a una víctima, yo hablo de mi caso, sobre todo es que la gente tenga en cuenta que yo hablo por mí, ¿vale? Conozco a muchas otras víctimas, pero son ellas las que deben contar sus casos, y son, son muchísimas las que dicen que no son los vecinos que están detrás con sus agresiones brutales, ¿vale? Bueno, pues en mi caso, vale. me empezaron a dar caña a lo bestia, eh, haciéndose saber que eran de ellos, ¿vale? Me hicieron saber, literalmente, así de sencillo y de brutal, y que me lo estaban haciendo y que no podía hacer nada. En aquella época yo alucinaba, pero bueno, con el tiempo fui dándome cuenta que es cierto, que se saben protegidos. Están protegidos, ¿vale? Saben que las autoridades no nos hacen ni caso, les da igual. Entonces, eh, entre eso y las tecnologías que usan no reconocidas, campaban a sus anchas, en aquel entonces, estoy hablando, me estoy remontando a 10 años atrás. Bueno, pues, campando a sus anchas, esta gente me torturó a lo bestia, en unos inicios brutales, ¿vale? Fueron a por mí, eh, a de huello, sin tocarte, no te tocan, ¿vale? Y una pértiga pero si te tratan de destruir psicológicamente, para que saltes por la ventana, te tires a, a las vías del tren o te tires por un barranco abajo. Esos son asesinos, ¿vale? ¿Eh? Inducen al suicidio, son criminales, son asesinos, así como suena. Y no tienen otro nombre. Este vídeo es para ellos, ¿vale? Un regalito, porque después de 10 años sigo viéndoles la cara. Eh, cómo en, un, en unos inicios se reían hasta de mí, se carcajeaban, ¿vale? Literalmente. ¿Cómo invitaban a su casa, a otros amistades, a enseñarles toda la tecnología y de paso haciendo desgracia eh, las putadas que le estaban haciendo al vecino? Contándoles ciertas putadas, ¿vale? ¿Cómo hacían eso? ¿Vale? ¿Cómo vendían el torturar al vecino como algo normal, no? Claro, si ellos cogen su entorno y les dicen que a veces que les intentan aducir para que hagan lo mismo, quizá no sea tan malo. Quizás sería como normalizar, torturar al vecino, eso es lo que intentaban. ¿Por qué? Tenían varios motivos. Ojo, con el paso del tiempo vas analizándolos todos y no te vas dando cuenta. Y hacen estructuras piramidales. Empiezan desde arriba y se van extendiendo. Lo importante es eso. Ir cogiendo cancha. Y cogen a más gente de su alrededor. E implican a toda la familia. No se mete uno solo. Es muy raro. Siempre tienen a alguien más detrás. ¿Para qué? Porque usan las técnicas de la mafia. Todo el mundo entra, nadie sale. El que sale paga las consecuencias y las paga su familia, por eso los tienen así, y todos participativos, ¿vale? Desde niños hasta jubilables, igual, participan todos de esta puta mierda. Entonces, piramidal se van extendiendo a partir, por lo menos en mi caso, ¿eh? a partir de este cobaya, se van extendiendo. Toda la gente de mi entorno la tienen controlada, bastante controlada, y en muchos casos la están dando caña sin que lo sepan en muchos de los casos. En la, o en la mayoría. Y tú no puedes decirles nada. Es una puta desgracia, pero es así. Funcionan así. Luego adoctrinan, ¿vale? Cogen las enseñanzas de las sectas para adoctrinar a los suyos, ¿vale? ¿Cómo meten a más gente? Pues le lo mismo. Primero le enseñan eso. A la víctima la señalan, pues eso, como pederasta, como violador, como cualquier barbaridad que se les ocurra, lo más rastrero que haya. Así se le señala. Para que esas otras personas esos seres, esos seres que van añadiendo, si tenían alguna calidad de persona o de, de, de ser humano, lo vayan perdiendo, ¿no? Para que le digan, no, no, este es un pederasta tú vas ahí, le das con la maquinita y se la metes a tope. Y esos descerebrados, sin personalidad de ninguna, cogen esas maquinitas y van donde, donde sea a darle de caña a ese vecino, a, ese, a cualquier persona, porque están seguros de lo que les han dicho. Claro, ¿qué pasa? Y, van donde uno y arreden a uno, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, claro. pero llega un momento que dice, joder, tendrá que decir sencillo, y yo digo, hostia, tanta gente, tantos, tantos malos, y me a a sospechar, ¿no? Y claro, y se dan cuenta de que realmente lo que están torturando a gente inocente, a ciudadanos inocentes, que no están haciendo una labor, están haciendo una labor para un sistema que no tienen ni puta idea, que no saben lo que están ayudando a construir, lo que están ayudando a desarrollar. Es como... Como digo yo, se están cagando en su propio plato, sin pensar que mañana tienen que comer de él. Eso es lo que hacen los torturadores, toda esa serie de acosadores. Son y... criminales, asesinos, ¿vale? Y todos los colaboradores, lo mismo, son cómplices de asesinato y de intentos de asesinato. Esto es lo que hay que llevar ante la justicia para que los metan a toda esa pandilla en la cárcel, que es donde tienen que estar, ¿vale? Y toda esta gente que los protege, lo mismo. Aunque para hagan así, que miren para otro lado Eso no les tiene que salvar Tienen que pagar todos por el daño que están haciendo Y lo que están ayudando a crear Ese pedazo de monstruo que nos va a devorar a todos Bueno, de momento lo dejo aquí